Ambiente tenso se vivió este jueves en un motín al mediodía en la fortaleza general Olegario Tenares, en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Dejó un saldo de un recluso muerto y varios heridos, esto incluyendo un capitán del ejército. Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas y se desconocen los motivos que originaron el hecho. Diversos videos aficionados han ocupado las redes sociales, donde se muestran las imágenes de lo ocurrido. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.